Gracias. Thank you. ¿Cómo puedo pagar que me quieran por todas mis canciones. ¿Cómo no puedo pagar? Que nos en una noche como la de hoy Poder atrevernos a no esconder más nuestras lágrimas Para aparentar que estamos felices para los demás